Estamos en plena discusión del presupuesto, el presupuesto de la nación, se discute año a año. Hoy día, en medio de esta pandemia, hay muchas familias a las que se les acaban los recursos que el gobierno ha destinado o que simplemente se agotaron sus ahorros. Es fundamental que el gobierno destine en el presupuesto de la nación más recursos para ayudar a hombres y mujeres de nuestra patria. Es fundamental entender que el IFE se acaba que el subsidio del arriendo termina, que eh, ya no existen eh, recursos para poder seguir adelante. Y por tanto es fundamental que en esta discusión presupuestaria se entienda que el presupuesto tiene que tener una mirada distinta, una mirada en la que todas y todos contribuimos a través del presupuesto de la nación a apoyar a las familias de nuestro país.